get to seventh or month We're gonna join Ciclovia. So I come here to learn uh, about networking and the malls. How we can convince people to cycle, right? But our main responsibility is to create a platform for the people to cycle, right? Here it's very good that uh, you, you you you close uh, you close some of the corridors only to allow cyclists to cycle. That's very es so una buena cosa, y actividad tensa y compacta. Muy probablemente muchos viajes son menores de 8 kilómetros, perfectos para hacerse en bicicleta, que se pueden hacer más eficientemente en bicicleta que si se hacen en otro medio de transporte. y de ciclistas que la usan. Eh, se ve que han avanzado más que todos los países que hemos podido visitar en, en esta rama y evidentemente es bonito para Latinoamérica el contar con un espacio tan eh, adecuado para esta actividad. Entonces, es muy bonito constatar que es posible. Y lo que más me tocó todo, todos los días, creo que ya hablé un poquito sobre eso, es la movilidad como instrumento de transformación e inclusión social. Eso para mí es lo más bonito. Eh, Transmicable me emocionó muchísimo. And, um, and the readiness of private sector to embrace new technology, which is electric mobility, well before even government intervention. That was so much of you know, um, interest to us, uh, because uh, if you might be aware, for us in our context, government has to do something in order to push electric mobility to penetrate into the country, but here I saw the opposite, the uh, private sector is pioneering this and then government is coming to support them, but the idea is coming from the private sector, this is much, uh, uh, this is really uh, uh, inspirational. Eh, tener una, un, una playa con 400, este, 400 buses, 392 tomas, eh, es, es, es muy grande. <ríe> Yo había visto algo grande en Chile que eran 50, 60, 100. no o sea, que A mí eso me parece que este, me sorprendió, eh, recabé información, pedí más información porque realmente además... Capaz que estoy muy colgado con transporte público, pero realmente el costo que ellos dicen que, que lograron comprar las unidades es un costo muy competitivo. Eh, nosotros en, en nuestra intendencia estamos negociando por, por, para seguir adelante con el proceso de electrificación de la flota de transporte público y, y no, nunca hemos llegado al número que ellos llegaron este, en, de, de compra de, de, esos, de esos equipos. Entonces ahí. Es, eh, es una cosa súper interesante y además, toda la tecnología que traen los equipos. Ella vivía en un barrio que se llama Altos de Cazucá, que queda en el límite entre Bogotá y Soacha, muy cerquita de ese Transmicable. Y se demoraba diariamente seis horas en transporte público, ida y vuelta. Sí. Cuando yo, yo venía trabajando en temas de género, tomé una clase en la maestría sobre ciudades y derechos y dije, tiene que haber algo de mujeres y, y ciudades que no estamos viendo. Estoy trabajando en temas de espacio público, cómo recuperar el espacio público para las personas en la ciudad y ahí fue que empecé como a meterme un poco en estos temas de la movilidad. La mayor parte del banco trabaja con Alemania, o sea, financiamiento de municipalidades, mucho de energía renovable, todos los programas ahora de la crisis energética en Alemania, eso es todo a través del caef blue pero sí hay, hay una parte también, que es el eh, Banco de Desarrollo, que, que trabaja con gobiernos, en el nombre del gobierno alemán, con gobiernos eh, socios o actores públicos socios, para implementar, para financiar proyectos de, de, de desarrollo, eh, desarrollo económico y social.